Buenos días, florecillas. Bienvenidas al vlog de agosto. Acabamos de llegar de Londres. Estoy extenuada. estado cuatro días en Londres hemos visitado muchísimas cosas hemos comido súper rico nos ha hecho muy buen tiempo para nada nos ha llovido no ha hecho excesivo calor lo cual yo agradezco infinito porque a mí el calor no me sienta nada bien no estábamos por allí desde antes de la pandemia y sí que teníamos cositas y alguna zona por ahí por ver todavía que queríamos visitar aprovechando que iba a Bernal el fin de semana fui yo también el, bueno él estuvo desde el viernes yo fui el domingo hemos estado visitando Camden que ya lo habíamos visitado pero Obviamente, pero aún así había como zonas y cositas que queríamos todavía descubrir. También hemos, hemos estado visitando Notting Hill, hemos estado visitando el Soho, Trafalgar Square, bueno, la zona de Waterloo, así en realidad, bueno, lo más, lo más ha sido la Galería Nacional, que yo tenía muchísimas ganas de ir. Hemos estado solo visitando la sección B, porque era, el, era como la sección que tenía más mujeres artistas. Eh, por favor, pueden los museos, ya empezar a llevar a más mujeres artistas. Que estuvieran más integradas De verdad que sería a la cultura lo mejor Nos hemos pegado una pateada importante Por eso hemos estado eso caminando En realidad lo hemos hecho casi todo, casi todo andando y Para volver sí que me quería traer alguna cosa de alguna tienda que no hubiera aquí en Bristol Entonces estuve en una de las tiendas de estas de MUJI que es como omuji no sé exactamente cómo se dice, pero bueno, el caso es que ¡ah! Eh, oh, qué genial poder estar en una tienda de esas porque es todo como tan minimalista y tan bonito y huele muy bien, así que con eso me he traído unas poquitas cositas una de ellas ha sido uno de estos aceites esenciales, en realidad me he comprado dos, uno lo tengo ya usando porque este es como para la concentración así como aromaterapia y tal para ayudar a la concentración a la hora del trabajo y el otro que me he comprado es para ayudar a conciliar el sueño como tengo uno de estos, eh, no sé cómo se llama Soportes, así donde pones una velita Y arriba la agüita, bueno seguramente Lo habéis visto en otros vídeos míos Y si no también aquí lo que uso Sobre todo para este tipo de, de aceites esenciales Para ayudar a la concentración Y así, tengo una típica cebollita Esta que eh, suelta así como el vaporcito Con olor, genial Otra de las cosas que también vi Y que me parecía muy cookie. Y es que no me quería venir como con demasiadas cosas Porque ya os digo que solo fui para allá con una mochila así, chiquitita es con lo que me entra en la mochila y ya está así que otra de las cosas fue una de estas paletitas para el arroz porque aquí en esta casa comemos mucho arroz lo hacemos de muchísimas maneras así como con el aceitito de sésamo con verduritas, con especias de todas las maneras, así que me parecía muy cookie y muy útil luego también algo más relacionado con lo mío, con el estudio y así con la ilustración, es uno de estos no sé cómo se llama, es como un aplicador él tiene la típica forma de aplicador cuando a lo mejor te has, estás escribiendo y te has, o has cometido una errata o has cometido un error y los típicos aplicadores de estos con la bandita blanca para, para tapar o para corregir pero este en concreto tiene pegamento, es como una especie de pegamento así con aplicador que va, yo creo que me va a venir muy bien y lo último que me he comprado es este pequeño lapicerito de estos automáticos con una punta así muy finita que además es súper ligero me encantó cuando lo vi y dije bueno esto me entró en la mochila me lo llevo <risa> había mil cosas que me hubiera querido traer pero no quería ya digo venirme cargada así que esto ha sido lo que me he comprado y pues nada a ver os voy a hablar acerca del de blog y lo que va a suceder ya empieza dentro de nada septiembre yo ya estoy pensando en temas como, en temas como el Inktober, en temas el como voy a hacer o de qué va a ir el calendario para el año que viene, que ya quiero ponerme a trabajar en ello, y eh, qué más cositas, bueno, también pensando en acerca ya del otoño y cosas así, he estado creando como planes, como estos típicos monthly o planes mensuales, planes semanales, porque he estado desarrollando a raíz de unos diseños que hice el año pasado para otoño, que tienen pues como detallitos y cositas así muy otoñales, está el zorrito, está el... Y pequeño ciervo, tal, bueno, con ese tipo de, de diseños que hice que en realidad eran stickers y solo se quedó ahí. Pensando, pensando en cómo podía sacarle algún partido más Pensé en crear diferentes diseños para marcapáginas eso para estos calendarios mensuales O estos calendarios eh, semanales Que además pretendo hacerlo Yo creo que de primeras lo voy a hacer digital Porque sí que os digo que el tema de los sobrecostes de aduanas y todo Madre mía, ya he empezado con ello Y bueno, ya os iré contando Pero bueno, el caso es que en este... Vlog que vamos a ver, voy a estar haciendo todas estas cositas, voy a estar eh, diseñando todo lo que va a sobrevenir para otoño, así que espero que os guste mucho. Bueno, estamos a mitad de agosto y me acaban de confirmar de que voy a poder participar en el mercadillo que organiza el Ostrich Que obviamente si no estáis en Bristol no tenéis ni idea Es un pub bastante conocido y está en pleno centro, tiene muchísima gente siempre Así que eh, apliqué para poder participar en el mercadito y me han dicho que sí Así que ahora viene la parte de empezar a pensar qué es lo que voy a necesitar, cómo lo voy a organizar todo Me voy a poner las gafas que ahora me doy cuenta que no veo bien el caso es eso, tengo que hacer lista acerca de cuántas cosas voy a llevar, tengo que pensar en cómo lo voy a poner todo, a disponer todo en la mesa, me ponen mesa allí, con lo que eso es genial, no tengo que llevarme yo nada, eh, no sé cómo voy a poner eso, los precios, cómo voy a ponerlo todo, ay, qué ilusión, o sea, tengo muchas ganas de cómo de ponerme ya y parar y empezar a pensar en todo esto, aparte tengo que comprar material porque eh, me he dado cuenta de, bueno, he estado como creando... Ya hace tiempo que dije que iba a estar creando cuadernitos estos de cuadernitos de notas o notebooks y eh, tenía pensado el que por dentro no tuviera como solio el folio como tal, así sin nada. Así que he hecho el diseño como de esta pequeña... a ver si se ve bien ahí. Así, son eso unas hojitas que vienen rayadas, que vienen con un detallín, así que eso, con pensamiento de otoño y todo. La idea es que fueran pues así y que hicieran así el, el cuadernito y luego tener una portada ilustrada por mí lo tengo que imprimir todo y todo o sea, esta pobre impresora que por cierto ya está aquí, ya me la trajeron, ya se supone que está arreglada ya la estaba probando y va bien entonces, eh, fingers crossed para que eh, no me dé ningún problema porque amiga tenemos mucho que trabajar, vale Mirad, estos son los planificadores que os decía, los que he estado diseñando a raíz de estos stickers de aquí. Sí que eso, a la gente le gustaron mucho, con lo que pensé que sería una pena el solo dejarlos como un paquetito de stickers y ya. Entonces he diseñado con estos mismos como diseños e ilustraciones, he diseñado estos planificadores que tengo la intención de que sean de venta, que además los quiero tener listos para el mercadito y luego también tengo intención de que estos en concreto también sean de descarga online. El caso es que a raíz de tengo estos marcapáginas también que son de borlita y el caso es que había pensado a lo mejor en ponerles borla, pero sí que es cierto que como lo hago yo todo y esto hecho a manita y manual o sea ya el crear borlas y todo me parece demasiado, así que lo único que voy a dejar estos eh, marcapáginas sin borla, pero bueno yo creo que aún así como tienen también bastante detalle y todo, pues pueden quedar bien así que nada, así va la cosa, estoy imprimiendo esta ilustración también en formato tarjeta postal, también eh, me han preguntado mucho, así que bueno tengo por aquí, bueno tengo por ahí más o menos los diseños que quiero sacar, buenos días mirad aquí tenemos aquí hola sí, este es uno de los gatitos de acogida que tuvimos y se lo quedaron una pareja que son amigos nuestros y el caso es que en estos días no lo pueden tener en casa porque tienen que hacer una cosilla en la casa así que nos lo han traído para que esté aquí más tranquilo y todo está tan bonito y tan gordito ¡Ay, qué mono eres! Y es muy bonito. Sí. No es compañía estos días... Eh, perdona. ¡Oh, qué ignoramiento! Buenos días Fredy. ya seguimos en este agosto, los materiales que encargué están llegando como tenían que llegar Es una de las cosas con las que siempre cuando hay una fecha así como muy concreta donde necesitas algo puede ser que algo falle Pero no, en este caso ha venido todo genial, y que han venido eso, estos dos displays Yo la verdad es que cuando lo compré pensaba que era uno, sí que es cierto que luego en la foto aparecían dos pero claro, lo, donde yo me fijé más fue en las fotos en las que aparecen pues, todas las especificaciones, el tamaño y ahí claro aparecía uno de ellos y no dos. El caso es que cuando ha llegado la caja era una caja gigante y ha sido de mm, un momento porque es tan grande esto, no lo comprendo. Son de cartón, lo que me viene genial para una vez terminado ya el mercadito poder desamblarlo y poder dejarlo por ahí guardadito y que no ocupen espacio. Process to actually register collections. As long as those collections are created within one year of each other, and obviously as long as they appear as they are a collection and they, you can present them as a collection, then they can be registered as a group. Um, the filing fee for registering um, a copyright in the United States is $35 Días estamos a jueves, quedan dos días para que sea el mercadillo, así el mercadito, así que lo único que me queda ya es imprimir todas las ilustraciones que tengo más en tamaño cuadraditas y ya estaría todo, ya tengo por aquí más o menos montado el set, ya he hecho lo que o casi he hecho lo que sería el inventario de todo lo que voy a llevar, tengo ya hecho la lista de precios, sé cómo lo voy a colocar todo, así que bueno, estoy muy contenta porque ahora mismo es jueves, todavía me queda mañana para rematar, algunas cositas, pero bueno, como con tiempo y ir tranquila sin, sin pegarme así a la pechugón la pechugón Así que, ojo, pues genial. Ahora os voy a enseñar de todas formas las cositas que he estado preparando y organizando. Hay eh, algunas de las prints que me queda por meter en su plastiquito. Así que, pues nada, uff, estos días han sido súper intensos, súper paliza. En realidad, lo único que, así que he hecho ha sido imprimir, imprimir, imprimir. Tengo muchas ganas de ponerme a pintar, a dibujar. Es más, tengo por ahí un encargo personalizado que tengo que hacer todavía para también antes de que me vaya de vacaciones, mirad esta es una de las ilustraciones que frecuentemente me preguntan por ella si la tengo en la tienda y la verdad es que no la tenía hasta hace poquito, ya está disponible y es una de las de formato cuadrado que voy a llevar al, al mercadito y luego también voy a tener en la tienda online si os metéis ya hay un montón de listings nuevos que podréis ver, hay un montón que es... Blah. hay un montón que están en cola también porque van a ser más de cara al lanzamiento de septiembre así que ay, estoy muy contenta porque sí que es cierto que a ver es un formato que se o sea mirad, como para intentar aprovechar el papel, porque sí que es cierto que claro, es un formato cuadrado, los papeles por lo general son más rectangulares así que digo, bueno, como todavía tenía que seguir imprimiendo los marcapáginas o los puntos de libro así que bueno, he hecho ahí como un mix según vaya imprimiendo voy a ir, pues, aparte de tener stock de estas eh, ilustraciones cuadraditas también voy a seguir teniendo stock de marcapáginas, es una manera de gestionar el papel mejor porque sí que es cierto que eh, las pruebas que que me daba como mucha rabia el decir, jo, es que toda esta franja de aquí se queda sin nada y es solo para tirar, no puede ser así que bueno, lo he intentado aprovechar de esta manera, así que bueno, por ahí se os da una idea, siempre intentar aprovechar el papel de verdad, porque es un dinero que se va así y se, lo único que hace es irse a la basura, así que siempre es genial eso el poder darle ahí como una segunda oportunidad Ya Os digo que así es como va todo el mercadito. Eh, la mesa va a ser más grande la que voy a poder tener allí, y esto más o menos es lo que he apañado. Así que en realidad voy a tener un poquito más de espacio para poder gestionarlo todo. Así que tampoco quiero sumarle mucha más cosa. Y yo creo que más o menos así va a entrar todo bien. Me queda por poner eso, como las ilustraciones cuadraditas. Yo creo que además, estas en formato A4, las voy a poner en, una, bueno, en esta cajita de aquí que la tengo ahí esperando. Tengo por ahí unos uy, que de sol tengo por aquí unos brochecitos que hice más, que les acabo también de poner esta mañana los clips o los enganchitos bueno, pues así, bueno, hay un vestidito nuevo que es el que voy a llevar al mercadillo que ya os lo enseñaré es así como muy cute y pues nada, por aquí ya va imprimiendo todo y en esas estamos